Buenos días, estamos en un precioso coche de camino a Portugal, ayer por la noche llegamos a Madrid y ahora ya estamos en la carretera desde bien temprano, son las 10. Vamos de Madrid a Lisboa seguramente nos moveremos por toda la zona de Ericeira y Peniche para surfear un poquito. Vamos a ver cómo están las olas, es una zona preciosa para surfear, hemos mirado el parte y esperemos sí. que se puedan coger buenas olas porque vamos a recoger unas tablas muy especiales para estos días. Estamos en este viaje de Mazda porque el coche que llevamos ha sido diseñado en Japón de manera artesanal, así que con esa excusa vamos a ver a un artesano que hace tablas de surf y de madera. Me parece una buena excusa para irse a Portugal, mirar cómo hacen las tablas y aprovechar y surfearlas. Estamos en Portugal, cerca de Peniche. Estamos concretamente en Yoni Surf, Board. si veis a gente por aquí alrededor nuestro es porque estamos en una producción de mazda yo no tengo ganas de verlas pero tengo aún más ganas de probarlas él es el shaper local aquí lo tenemos tú eres el shaper <risa> ¿Es el hijo de José, se llama? José. Alex. ¿Qué tal? Bien. <risa> ¿Y tú bien? Yes. Aquí está el shaper. ¿Cómo el se llama? Pequeño ayudante, Vicente. <risa> el pequeño ayudante. Habla español, José. Portugués, español, inglés. Eh. Y nada, José nos va a enseñar eh, lo que hacen aquí. Mira, mira, mira. Lo especial es que hace tablas de madera, ¿no? Estas son tablas de madera Sí, estas tablas, el punto fuerte Porque uno de los grandes problemas de las tablas de surf y las de skate Es que duran 6 meses, un año, las puedes partir sí. Estas tablas es casi imposible partirlas Sí, he vale, yo he hecho unas 500 tablas Y que yo sepa, una se ha roto 500 tablas hechas, solo una rota sí. sí. Dios sí. Para los que quieran tablas que no se rompen Johnny Surfers Tienen buena pinta, eh Mira sí, la forma, sí. Creo que todos queremos Culo fino para girar, bastante planita ¡Wow! ¡Paradise! Mira, alayas, ¿no? Sí, alayas ¿Has subido una alaya alguna vez? Sí, sí, sí, sí, sí, pero es muy difícil Es difícil, ¿verdad? Es Estas probado. son las primeras tablas que sí, se hacían sí, en sí. Hawái, ¿no? sí, sí. Mira, el onboard Sí Bonito, ¿eh? Sí, sí ¿Hang fives? Esta Tense vez. Ter ¿Sí? <risa> vamos a ver un poco cómo hacer las tablas, ¿no? Sí, vamos vale. a, nos va a enseñar un poco cómo shapea Tenemos ser? curiosidad de cómo se hacen estas tablas Porque una cosa es contar lo que son resistentes y todo Pero a ver cómo se hacen Y luego con suerte probarlas, ¿no? Atención a esta belleza, 6-4. A ver, espérate, te la he grabado un poco lejos. Enséñanos la. Mira, mira, mira, mira, mira. mira. 6-4, Twinfin. Oh. Le queda el último pasito y la tenemos. Hay que lijarle esto, parece ser. Sí. ¿Veis que tiene como cierto relieve? Ya está la tabla lijada. Así que ha llegado el momento Más o menos, sí Aún <risa> la tabla está sin acabar Pero nos la deja probar sí. ¿Qué le queda por hacer? Ah, ahora solo tienes que lijarla Porque esta está solo después de la laminación Pero ya la podéis usar sí. Yo creo que vamos a subirla ya al coche Y me sí. voy Vamos a coger esta y otra, de hecho Vamos a coger esta y otra Y nos vamos rápido Antes de que José cambie de opinión Y no nos las deje <risa> Un nuevo día estamos en peniche y está lloviendo vamos a una especie de point break al norte de peniche de izquierda y no tenemos ni idea de si va a estar demasiado grande o demasiado pequeño porque bien eh, hay surferos hay surferos eso es esperanza porque hoy marcan olas muy grandes, pero este sitio está protegido. Entonces, cuando eso pasa, nunca sabes lo que te vas a encontrar. Oh, mira, mira, que está pequeñito, pero mono. Vamos a... Es, es mono, pero un poco pequeño igual. Está un poco longboard, pero igual esto no es la serie. Vamos a mirarlo un rato y decidimos si no hay más olas. Buena sesión, olas pequeñitas pero divertidas. Esta es la, la mejor parte del surfing y la peor quitarse el neopreno. Ya hace más calorcito por lo menos. ¿eh? que esta mañana hacía un frío. Ah, es el... por cierto, las tablas de Johnny de momento responden muy bien. La larga flota bastante bien, va rápido y la pequeña es un poco más viva, gira bien, pero vamos, yo no he notado ninguna diferencia con una tabla de Normal. No, no, eso de que es madera y se nota la diferencia yo no lo noto, no. la verdad. Vamos a cambiarnos, subimos las tablas y seguimos con la aventura. <risa> ¡Buen día! Desde Portugal, Peniche, concretamente. Hace un viento de un carayo, por eso estamos dentro del coche. El suelo está muy to grande, eh, vienen olas súper tochas, pero esta playa está bastante resguardada yes. y el viento le pega en la buena dirección. O sea que las olas no son tan grandes porque ah. si no, no se podrían surfear. Y está planito porque hay buen viento ahí offshore. Así que dicho esto, vamos a ponernos los neobjenos y al agua de uno en uno. Uno se queda grabando y el otro surfea porque estamos grabando para un vídeo de Mazda que vais a ver dentro de poco, entonces claro, tenemos que grabar desde fuera del agua, por eso no estamos los dos a la vez. como 3 o 4 horas surfeando ya, tío, no puedo más. Parece un point break esto, parece Maldivas versión portuguesa, tío, en una playa. Espectacular, un par de olitas más y yo creo que el cuerpo ya va a decir basta, tío. de editar el blog, me he dado cuenta de que no hemos despedido el blog, es una falta de respeto así que